Hoy yo y Ramón vamos a conseguir las materias para la granja de mobs. Sí, tú pensarás que soy muy pocos. No hombre pende... Ahí sale una losa. Hay que poner un millón de losas. Bueno, ya, comenzamos con el video, la p. <tose> ¡Ay, gente, no vinieron! Hola gente. Hola gente, ¿qué tal? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? <ríe> <ríe> <¿Cómo> está, mi... <ríe> estamos en, en, en, en qué episodio vamos, espérate, déjeme reviso. Otra <ríe> vez. <ríe> Hola gente que estamos en un nuevo video y estamos con Ramón en la serie hardcore... con si no se decía Hola gente que estamos en un nuevo video y estamos en la serie sin nom madre con nombre tu Hola gente que está Hola gente que estamos un nuevo video y estamos con hijo de Hola gente que estamos en un nuevo video y estamos con Ramón en la serie con nombre pero hardcore bueno, ¿cuál es el objetivo del día? Bueno, hostias costras, tío. <risa> lo que haremos el día de hoy, tío, será meternos un palo por el... Bueno, ¡ah! hablando en serio, tío. Ah, lo que vamos a hacer, básicamente, conseguir los recursos materiales, como le quieras decir. Hostia, tío. De la granja de mobs de 10 pisos La épica oh. ¿Por qué? Porque ocupamos polvo de hueso a la verga Sí, eso lo hicimos Y, ap y aparte, tío, hicimos la granja de mobs Esa, la que están viendo ahorita sus ojos Hicimos la esa granja de mobs Pero para la puta mierda Aparte que ni, ni es de mobs, es de experiencia nunca de experiencia los web ya puedes hablar A ver, a ver, a ver empezaremos pues ya en minar sí. bueno si sí, vamos a minar no wey tu vas a conseguir la pinche piedra wey si sí, pero la mejor forma de conseguir piedra es aquí ah si sí, cierto wey ah wey ah wey yo voy a conseguir redstone porque lo mano me a meter pobre redstone y me acabo de partir las piernas ya que tengo un creeper no con ese generador de piedra que tenemos con mi... Y hay otros, hay mejores la verdad, pero... Pero como que no aquí. Bueno, es que ya... Ay, eso está creeper. No lo toques, mejor toca toques, no no no lo. espera. Wey, ¿Qué? wey, ¿Qué? qué, qué, qué. Un zombie. <risa> Esto tiene que ir que toque de sea, sí o sí. Uy. El pech <risa> más... me más... de me me me me me me me me no me esto esto, esto se queda aquí. Güey, pues no seas mamón. Güey, no, qué es O sea, no mames. No mames. No mames. No mames. Bueno, no mames. Ramón. Ramón. Eh. Bueno, no mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No No No No No No No No No Es que bueno. No te va a perder no, pero, no pero nunca este mundo, eh. Y aparte, capaz que des, despawné esta mierda, boludo. No voy a hacer ningún. Es, no, no voy a spawnear. Pendejo. No, si sí estoy medio pendejo, eh. <risa> si fuera. Si fuera spawnar, literalmente salgo corriendo de aquí. Literalmente sí, son dos. Aquí juntos, los. Pinga la verga, güey. ¿Eran, eran dos. ¿Tiene hierro? ¿Tiene hierro? Tengo ahorita mismo un cero de hierro, pero por igual podemos encontrar diamantes Estoy partiendo de... No wey, aquí quiero hay... ir Wey, ya hay hierro, yo no, vi allá de arriba Pero bueno, me pego. ahí güey hay hierro wey. Wey, ¿tiene De la... arriba ¿Tienes la iluminación dinámica? Si sí. no, Bueno, ver pues, bueno. como iluminó con la antorcha No, de hecho no lo tengo, no conozco A ver, güey, aquí, ahí exactamente. ¡Y pinche creeper! Cuidado. A huevo, que piedra. Dame dámelo, güey, no importa. Dame paso. A huevo, ya, ya, ya. Ya se te ve. No que me estoy piedra, Ve con la piedra, no, puta. Man. PUTA MADRE ¿Qué pasó? Ey, ¿Puedes venir? No me puedo hacer nada Uy, espérate que me estoy muriendo por el pinche ¿eh? O sea, dos corazones No. boludo tienes un... Tienes pico Tienes piedra mínimo A los 3, bueno, conseguí un poquito de. Si llegas a tener. No, bater Si llegas a ir a.. Pinche madre se me olvidó ya. Bueno, uy, con esta redstone ya estoy, a ver. Chiquito, chiquito, chiquito, chiquito, chiquito, chiquito, chiquito. Ok, me What the fuck, Pues me te presento el puente, aquí va a estar la granja de, de mox Me el cofre con las cosas, güey Ok, acabas, bueno, acá están las losas Bueno Está cosas okay. cámara rápido, un uno pene Siento. la obsidiana y el mechero ya lo tengo boludo Vamos a ver qué spawn nos toca. Hijo de tu po... <risa> ok, esto no pasó. Okay. Okay, Por yeah. acá Vamos a hacer un paso. Ok. A eh, a eh, Mira, es el bioma de la madera que usas.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 que <risa> <Sí>, ahí, <como risa> en el tengo lo que hay un piquen? vamos a la verdad. a ver queremos cuarzo es lo único que queremos a ver ¿dónde hay pinche cuarzo la verdad? hoy <risa> espera tenemos a en la casa de ok hay hay hay A ver, no era árbol ¿Obsidiana? Le dio... en el circuito! ¡Culero! ¡Eh, cuarzo! ¡Ok! Ok Ok, ok, okay. Ahora ya bueno, ya miramos suficientes, que vamos al portal. ¡Wow, wow! Ya estamos aquí. estamos aquí, va. Ahora sí prende. Eh, para racismo. Oh, racismo. Oh, va, ¡Vete tú, yo lo voy. Pero ten pinche, Dinamos pinche, pinche, pinche. un poquito. ¿Qué ve? Bueno, lo bueno, es que no, lo bueno es que no estamos lejos. Bueno, ahora toca la parte aburrida, que es conseguir las otras materias, así que... ¡Oh, no. mi buena gratis, mi hermano! Espérate, espérate, espérate. Me voy a meter y tú miras el portal. Pero puñetas estás, ¿o okay? qué? Ahí está, y los andemios no los puedo conseguir, ¿por qué? Porque somos pobres no importa si quieren ver cómo construimos esta granja de cosas bueno, pues, pues esta granja de mobs ultra suprema solo tienen que dar like y y, y ya ya no les estoy apuntando una pistola en la cara así que espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima adiós